Necesitamos imágenes de calidad para nuestra presentación. ¿Dónde las podemos encontrar? Por supuesto en Internet, hay cientos de millones de imágenes, pero quizá el problema principal sea otro. Encontrar la imagen que necesitamos, la imagen concreta, para ilustrar un mensaje concreto, un concepto concreto. Quizá te toque hacer una presentación en el futuro en el que tengas que ilustrar visualmente un concepto abstracto como riesgo, cambio, culpabilidad. ¿Cuál es una imagen apropiada para ilustrar estos conceptos abstractos? Bueno, la buena noticia es que no es necesario buscar una representación explícita y exacta de lo que estás contando. El cerebro trabaja de forma maravillosa con las imágenes y con que haya una relación indirecta, una relación vaga entre tu mensaje y la imagen ya nos vale. El hecho de visualizar esa imagen durante la presentación permitirá que más adelante nos venga esa imagen en la cabeza y como esa imagen es un ancla, nos engancha al concepto, al mensaje que se estaba contando en ese momento. Lo recordaremos. Esto lo podemos aprender también del mundo de la publicidad. Este es un anuncio publicitario de 1898 en Estados Unidos. Fue la primera campaña publicitaria de la historia que costó más de un millón de dólares. Estados Unidos se llenó de vallas publicitarias con este dibujo. Una empresa fabricante de galletas había hecho una innovación importante. Había utilizado un invento muy reciente, el plástico, para envolver sus paquetes de galletas. Y lo que conseguía es que no se mojaban. Si llovía, con la humedad las galletas no se estropeaban. Bueno, pues el anuncio publicitario era totalmente explícito. Sale un niño con un chubasquero puesto, está lloviendo y las galletas no se mojan. Totalmente explícito. Vamos a épocas un poco más recientes y vamos a ver un anuncio de televisión que por muchos es considerado el mejor anuncio de la historia. Es este. Vamos a hacer un poco de publicidad gratuita a la marca. Nos están vendiendo un coche, ¿dónde aparece?, ¿cuándo se ve?, no se ve, no es explícito. Nos están vendiendo un coche a través de las imágenes de un sueño de libertad, pero la conexión es suficiente, funciona. Esa es la idea. Nosotros tenemos que buscar imágenes que tengan cierta relación con nuestro mensaje. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imagina que en tu próxima presentación tienes que hablar de un tema de economía, de los monopolios en los mercados. Ese es nuestro tema, los monopolios. Bueno, pues para empezar a trabajar necesitamos crear una lista de palabras para luego buscarla en Internet. Una lista de palabras. Ya tenemos una, el tema del que estamos hablando, los monopolios. Pero no se nos puede olvidar que también tenemos otra posibilidad que es el mensaje. En este ejemplo hipotético de esta presentación del mundo de economía nuestro mensaje puede ser que un monopolio no es bueno para los mercados. Bueno, pues ya tenemos más palabras. Estas palabras las vamos a utilizar para las búsquedas. Pero como nos basta una relación indirecta podemos pensar en más posibilidades. La primera son los sinónimos. Vamos a un diccionario o pensamos unos sinónimos de monopolio. ¿Qué viene en el diccionario de mono... sobre monopolio? Habla de privilegio. Ventajas, exclusivas. Ya tenemos más palabras. Otra posibilidad es usar palabras relacionadas. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en monopolios? Competencia, producto, precio. Los monopolios afectan a los precios. Ya tenemos más palabras. Otra posibilidad es ejemplos. ¿Cuál puede ser un ejemplo de monopolio? Para muchos es Microsoft. Un monopolio del mercado de los sistemas operativos. Más palabras. Y todavía no hemos empezado con el mensaje. Podemos trabajar con el mensaje y buscar sinónimos, palabras relacionadas. Por ejemplo, el monopolio no es bueno para los mercados. Podríamos pensar palabras relacionadas con el mensaje como enemigo, demonio o monstruo. Que puede parecer muy indirecto, un poco radical, pero tiene relación con nuestro mensaje. De hecho, fíjate qué gracioso, cuando buscas en Google, Images, la palabra monopolio, una de las primeras imágenes que aparece es esta. Aparece el símbolo de Google con el tridente del demonio, porque para muchos Google monopoliza el mercado de los buscadores en Internet. Bueno, pues ya tenemos la lista de palabras. El siguiente paso es ir a buscar en Internet. Tenemos todavía otra posibilidad y es traducirlas al inglés. Buscando palabras en inglés vamos a encontrar muchísima más información, muchísimas más imágenes. Para empezar a buscar yo empezaría por Google Images, Google imágenes. ¿Por qué? Porque aglutina a su vez muchos buscadores, aparecen cientos de millones de imágenes, pero hay que tener cuidado. Las imágenes que aparezcan tenemos que considerar, primero, si tienen la resolución y calidad suficiente. A veces vemos una imagen ahí en pequeñito y decimos, mmm, qué bonita, la voy a utilizar. Pero no nos damos cuenta de que cuando la pongamos en la pantalla un poco más grande se va a ver fatal. Algo con lo que también tenemos que tener cuidado es con el factor de forma. Si nosotros necesitamos igual una imagen vertical para poner en el borde izquierdo de nuestras diapositivas una imagen totalmente horizontal con un motivo horizontal, un factor de forma de, de ese tipo, pues no nos puede valer igual porque necesitamos un trozo vertical que igual no se puede extraer fácilmente de esa imagen. Pero lo más importante es el tema de los derechos de autor. El hecho de que encontremos una imagen con Google o en Internet, en cualquier sitio, y la podamos descargar no significa que tengamos el derecho a utilizarla en nuestra presentación. Lo voy a contar un poco rápido, pero la idea fundamental es que hay dos tipos de licencias de las imágenes que nos podemos encontrar en Internet. Un tipo son las licencias de copyright. En este caso el autor tiene todos los derechos y tú le puedes solicitar gratuitamente o pagando el utilizar la imagen, siempre con unas condiciones, incluso aunque pagues. Se puede pagar muchísimo por una imagen, que igual tiene sentido en el mundo profesional porque es una imagen importante que nos viene muy bien y tenemos dinero para pagarla, pero los derechos de uso siempre van a estar limitados, hay que mirarlo con cuidado. Estoy recordando un buscador de imágenes profesionales en el que pagas por una imagen igual 10 o 15 euros o dólares y aun pagando la puedes utilizar en tus presentaciones pero solo se puede mostrar en un sitio a la vez. Por ejemplo, no se puede mostrar en internet de forma que dos personas en dos sitios del mundo la estén visualizando simultáneamente. Es curioso. Incluso pagando. Ese es un tipo de licencia con copyright. Si queremos usar esa imagen hay que solicitar al autor el, el uso. Hay que explicarle para qué la vamos a utilizar y él nos dirá vale pues te dejo. O te dejo si me pagas tanto. El segundo tipo de licencia es la licencia Creative Commons que se ha creado precisamente para facilitar la distribución libre de contenidos y el uso libre de contenidos en internet. Una imagen que esté identificada con este tipo de licencia lo que significa es que el autor nos cede digamos de forma automática la posibilidad de utilizarlo pero también con restricciones. Por ejemplo, siempre es obligatorio atribuir el origen de la foto al autor, es decir, tienes que poner en algún sitio que esa imagen es de ese autor. Si te fijas, en las diapositivas de este curso, todas tienen, cuando utilizamos imágenes que no son nuestras, tienen un texto en pequeñito, que a veces se ve mejor o se ve peor, más grande o más pequeño, pero que atribuye la autoría al autor de esa imagen y te dice de dónde la hemos descargado. En algunos casos son imágenes con copyright. Le hemos pedido permiso al autor o la autora para utilizarlas. Por lo tanto, aunque tenga licencia Creative Commons, es obligatorio atribuir la autoría de la imagen. A veces los autores con licencia CC Creative Commons, también te exigen que no puedes utilizar la imagen comercialmente, es decir, cobrando dinero por utilizarla, o te exigen que no puedes modificarla, ni siquiera recortarla. Bueno, pues eso también es potestad del autor. Esas son las ideas principales, que hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, incluso pagando el derecho es limitado. Bueno, el siguiente paso es dónde buscamos. Hay buscadores que nos permiten descargar imágenes como puede ser Flickr, Morchfile o el buscador de Creative Commons en el que haciéndolo bien las imágenes que obtengamos y que descarguemos tienen licencia Creative Commons y por tanto las podemos utilizar sin problemas. Otros buscadores nos exigen pagar para poder descargar una imagen y una vez descargada la podemos utilizar con las limitaciones de esa licencia en particular. Los buscadores que tenéis aquí abajo, como puede ser iStockFoto, que es quizá el que más imágenes tiene, profesionales, todos son de pago, es decir, hay que pagar por descargar la foto. Pero insisto, el hecho de que encuentres una foto, por ejemplo, en un blog, en una página web y la puedas descargar, no significa que tengas el derecho de utilizarla. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y si quieres saber más de cómo buscar imágenes en internet y especialmente cómo buscar imágenes con licencia Creative Commons para usarlas sin peligro y tranquilamente en nuestras presentaciones, lo que te recomiendo es ver unos vídeos que hay disponibles en YouTube, que son del profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Ignacio Despujol, y que explica muy bien cómo manejar varios de estos buscadores de imágenes.